contenta de estar por acá para para ver un tema genial que vamos a ver el día de hoy, un tema maravilloso que eh, pues tiene mucho que ver con justamente poder eh, mantener nuestra frecuencia vibratoria lo más elevada posible y mantenernos en la sintonía lo más Elevada, Pero vamos a tocar un tema eh, padre, un tema muy muy eh, hermoso, porque realmente eh, durante siglos y bueno durante muchísimos años hemos estado fincados en la inteligencia de la gente y en que lo importante es que tan inteligentes son y el IQ como lo tienen, el coeficiente intelectual. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso como es el coeficiente emocional, el cociente emocional que juega el papel más importante en nuestras vidas ¿eh? y que vamos a ver por qué es mucho más importante que el coeficiente intelectual. Entonces, justamente hoy vamos a tratar ese tema que es un tema bello, que es un tema lindo y que nos va a permitir estar en la frecuencia del amor en la frecuencia de la armonía, en la frecuencia de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad Y poder ponernos a revisar cómo estamos en estos aspectos de nuestra vida ¿Mm? Entonces va a ser genial Entonces, ¿quién más anda por ahí? ¿Quién más ya se conectaron? ¿eh? ¿Quiénes se acaban de conectar? Háganmelo saber ...más personas que se hayan conectados. ¿Mm? Con un saludito yo... ...me dejan saber por ahí... ...si, si ya se conectaron... ...quiénes están conectados... ¿eh? ...y quiénes este... ...este... ...desde dónde se van conectando... ...porque para mí es rico, ¿no? ...saber desde dónde se van conectando. ¿Mm? Bueno... En lo que se van conectando más personas, voy a arrancarme con el tema porque luego los videos se hacen demasiado largos y finalmente eh, no ya no los escuchan con toda la atención. Bueno, eh, como les digo, les mando muchos abrazos. Gracias por los me gusta, gracias por, por este, sus corazones lindos, gracias por compartir en sus muros. Eh, ...toda la información este, de esto que vamos a ver el día de hoy... Eh, ...que vamos a hablar de los hábitos eh, que tienen las personas con alta inteligencia emocional... ...como les estaba diciendo, hoy en día este, la inteligencia ya no se mide tanto por el IQ... Eh, ...es decir, por el coeficiente intelectual de las personas... ...sino que ahora tiene mucho mayor protagonismo el coeficiente emocional, el cociente emocional, y cómo esta guía, eh, este, este factor, eh, la parte emocional, guía nuestro comportamiento cotidiano. Entonces, es mucho más importante, a fin de cuentas, saber relacionarnos, eh, saber hablar, escuchar, comunicar, gestionar y controlar nuestras propias emociones y a la vez, Tomar en cuenta las emociones de los demás, ser asertivo, poder tomar decisiones con templanza, con tranquilidad, eh, no, desde, no desde la ira, desde, desde, desde el hígado, eh, saber aceptar cumplidos. Y todo esto nos convierte en personas más capaces y más dispuestas a afrontar los problemas y los desafíos de la vida, ¿no? Entonces es importantísimo y les invito a, a revisar conmigo y a hacer una introspección para que analicen estos hábitos eh, que tienen las personas con alta inteligencia emocional y que vayan descubriendo si ustedes los poseen y en qué cantidad. Eh, todo en la vida, recuerden, no se sientan mal en, en un momento dado, todo en la vida se puede mejorar, todo en la vida se puede aprender. Y nunca es tarde para ello, no hay edad para ello. Entonces realmente eh, hoy es, puede ser el primer día del resto de tu vida, ¿eh? porque no es cuestión de edad. Entonces, esta lista eh, que les propongo es, una, es un buen comienzo para revisar eh, cómo está mi inteligencia emocional. Porque a la hora de yo ser un buen líder, a la hora de yo llevar... Este, eh, mi trabajo a la hora de enfrentarme voy a tener eh, que tomar conciencia en algún momento de cómo estoy en estas situaciones en mi vida para yo no ser explosivo y para yo no perder el control eh, de mis propios actos y de mis propias emociones y que me cause esto conflictos, ¿no? Entonces, no se trata a lo mejor de que tengas todos pero que revises cuáles son los que necesitarías trabajar ¿Eh? Esta es una lista orientativa ¿eh? y te da eh, este, y te proporciona estrategias eh, eh, muy útiles para ver cómo puedes o necesitas afrontar y, traba y co cosas necesitas trabajar en tu vida. ¿no? Bueno, un, una de las primeras cosas que tienen eh, eh, las personas con eh, alta inteligencia emocional es que saben reconocer sus sentimientos y los de los demás Entonces tienen un amplio vocabulario emocional Es decir, eh, cuando tú les preguntas cómo estás o cómo te sientes eh, Te saben decir, eh, pues me siento triste, me siento nostálgico, me siento melancólico eh, no, no es nada más su, su vocabulario tan limitante como Bien, pues más o menos y le preguntas, pues, ¿qué es eso, no? Eh, yo de pronto tengo gente en terapia este y, y no me sabe describir eh, qué le pasa o cómo se siente, ¿no? Entonces, eh, las personas con un amplio eh, vocabulario emocional eh, y, y las personas eh, que tienen una alta inteligencia emocional eh, tienen este amplio vocabulario y eso les ayuda a saber expresar eh, con, con mayor certeza y con mayor claridad eh, cómo se sienten y poderlo poner en palabras eh, en cualquier tipo de conversación y tienen lo que llamaríamos también le, empatía es decir, también me puedo poner en los zapatos de la otra persona y sentir lo que siente el otro entonces reconocen eh, rápidamente las expresiones y el lenguaje no verbal también de las demás personas para interpretar qué es lo que sienten y sacar toda la información posible de ellos O sea, si yo estoy así, toda chicopalada y con mi cuerpo, mi cuerpo está hablando, mi cuerpo está diciendo muchas cosas, mi cuerpo está transmitiendo. Entonces a veces la gente no nos dice todo lo que, lo que siente o, o, o no verbaliza o no sabe expresar. Pero eh, si tú te vuelves una persona este, con una alta inteligencia emocional Vas a poder leer entre líneas El cuerpo de las personas dice muchísima información Entonces realmente eh, una persona con alta inteligencia emocional No solo reconoce sus sentimientos Sino además reconoce los de los demás Y puede leer entre líneas a los demás no Otro hábito fundamental que tienen... Este, de tipo de personas es que expresan correctamente sus emociones y sus pensamientos. Al reconocer las emociones y los sentimientos propios es muchísimo más fácil que sepan qué tienes que hacer o cómo comportarte en un momento dado ante una emoción y ante un sentimiento o ante un pensamiento. Entonces en este sentido eh, expresan sus emociones y sus pensamientos de una manera mucho más honesta con consigo mismas y con los demás porque son asertivos también a la hora de expresar ¿eh? y entonces hay hubo por ahí este un, una situación donde yo subí un, un cartel y alguien me preguntaba, oye pero puedo comunicar las cosas este, enojándose, se van a enojar los demás. Pues hay una situación en comunicación que es muy importante, obviamente, no es lo que se dice, es cómo se dice, pero entre que yo me quede mal y que se quede el otro, es importante decir la verdad, decir las cosas claras, con asertividad, ¿eh? no se trata de herir, o sea, esta situación me hace sentir así o cuando tú haces esto, cuando tú este, eh, actúas de esta forma... Yo me siento así, así, así. Y entonces una persona con una alta inteligencia emocional te va a saber escuchar asertivamente. No se va a sentir ofendido, sino va a crecer y va a tomar en cuenta lo que le estás diciendo. Ahí te vas a dar cuenta de si esa persona tiene una alta inteligencia emocional, es un ser evolucionado o es un ser que está en la inmadurez de ¡Ay, es que me estás reclamando! Porque hay mucha gente así, ¿no? Entonces... Eh, son personas este, las que expresan correctamente en este punto 2, no se callan sus emociones, las expresas la, y, las, y también saben escucharlas y conoce qué quiere decir cada emoción en cada contexto y lo saben respetar y valorar y saben regular la intensidad de sus emociones y expresarlas en la forma justa, tal y como ellos quieren, o sea, no necesito... Dar gritos y sombrerazos, o sea, expreso lo que siento, ¿eh? lo que pienso, lo que me nace ¿eh? Y no necesito dar gritos y sombrerazos, es lo que lo que es mi sentir Y son los dueños de su eh, expresión emocional eh, No son peleles a merced de las emociones desbocadas ¿eh? Y no están este, este, enganchándose con cualquiera que venga a quererles provocar en, en una situación, ¿no? Hay mucha gente que, que está buscando pleito por todos lados y, y pues simplemente hay que aprender a dar un pasecito a cierta gente que te está buscando este, la vuelta constantemente. Las personas con alta inteligencia emocional... Eh, la verdad es que son, eh, y esto está ligado al, al punto que sigue, son fuertes y no se ofenden con facilidad. O sea, justamente eh, aprenden, hola Mari Carmen, bendiciones, bendiciones, este, eh, bendiciones Arturo. Eh, las personas eh, con alta inteligencia emocional son fuertes, no se ofenden con facilidad, eh. se caracterizan por tener una personalidad Firme, no tomarse demasiado a pecho los comentarios ajenos, o sea, la realidad es que eh, la persona cuando alguien me está, este, entre comillas, eh, insultando o agrediendo, no habla de mí, habla de él, habla de quién es él, entonces, pues si alguien se siente ofendido, pues también es su rollo, ¿no? O sea, a veces... Hay que aprender a, a ir más ligeros de equipaje, no te sientas ofendido, ¿eh? Y, y la verdad es que da un pasecito, ¿no? Eh, y no te llevas las... una persona con alta inteligencia emocional no, te lle no se lleva las amenazas a lo personal. Saben diferenciar entre hechos ¿eh? y, opi y, y opiniones, ¿eh? Y no están fincados en lo que dicen los demás, ¿no? Diferencian las críticas constructivas de las críticas que solo pretenden hundirlos. ¿eh? Porque hay gente que eh, en lugar de, de decir, eh, sabes que cuando haces esto así, así, así, esta situación, este trabajo, esta, esta me hace sentir molesto o me hace sentir así, así, así. En lugar de estar hablando del hecho, la gente critica y destruye. Ay, es que eres una mujer así, es que... Entonces en ese momento te estoy descalificando como ser humano, no estoy eh, criticando el hecho, estoy destruyéndote como ser humano. Entonces una cosa es, es eh, realmente el tener una crítica constructiva para un crecimiento y evolución del individuo ¿eh? o eh, entrar en críticas al individuo, ¿eh? En, entrar en críticas al individuo es algo que no se vale, ¿eh? Eh, Con <coughs> ni usar comentarios despectivos, eh, porque solo trae destrucción y baja la autoestima del individuo y daña y lastima. ¿eh? Eso no se vale, ¿no? Entonces, saber distinguir entre los ataques y cómo reaccionan ante esos ataques, ¿no? Pero también decidir hacerlo de la forma menos dolorosa para, para cada quien, ¿no? Entonces, eh, una persona también con alta inteligencia emocional reconoce cuando se ha equivocado ¿eh? y rectifica, ¿eh? O sea, no se trata nada más de decir, ¡ay, lo siento! ¡Ay, perdón, me equivoqué! ¿eh? No, rectificas, ¿eh? Entonces, realmente tomas acción, ¿eh? Y sobre todo, si se puede rectificar, ¿eh? No nada más te quedas diciendo, ¡ay, disculpa! ¡Ay, lo siento! Porque eso es una niñería, ¿eh? Entonces, las personas toman acción. Entonces, equivocarse es innato al ser humano. Todos nos equivocamos porque nadie es perfecto. Y va ligado a un proceso de aprendizaje. Pero las personas con alta inteligencia emocional aprenden de los errores y en vez de sentirse víctimas, ¿eh? y en vez de decir, ay, pues, sorry, es que así pasó, ¿no? Eh, ya no puedo hacer nada, ¿no? Hay muchas cosas en las que sí se puede hacer cosas, en las que sí se puede hacer algo. Entonces, también piden perdón cuando es necesario, si han hecho algo que ha podido afectar a otras personas de manera negativa, y saben pedir perdón de corazón. ¿eh? Y también perdonan, ¿eh? pero realmente también saben tomar actos de rectificación. Reconocen sus errores humildemente e intentan poner en marcha todo lo necesario para subsanar el daño o para mejorar la situación. No se obcecan con una idea y se hunden en el barco, sino que están abiertos a nuevas ideas y opiniones teniendo en cuenta eh, que ellos son los que pueden estar equivocados. ¿Mm? Entonces son abiertos, están en la mejor disposición de crecer, de aprender, de evolucionar, de tomar en cuenta lo que, lo que dicen los demás. Otro punto importante... En las personas con alta inteligencia eh, emocional es que no buscan la perfección porque son conscientes de que nadie es perfecto y que la perfección es una ilusión ¿m? que lleva a tener expectativas demasiado distorsionadas respecto de la realidad. Entonces eh, no persiguen hacerlo todo bien a la primera, que todo les salga perfecto, así... Saben que todo forma parte de un proceso de aprendizaje y que errar es humano y que incluso de cada equivocación se aprende y se rescata ese aprendizaje, ¿no? La perfección eh, siempre es una trampa, una manera eh, de, de retenerte y de mantenerte en, en lo que es la parálisis de... De, de la vida y del análisis Porque me la paso analizando y analizando y analizando todo el tiempo Y la realidad es que nunca tomo, tomo acción Y nunca hago nada, ¿no? Entonces, realmente lo que tengo que ser es congruente y decir Bueno, lo voy a hacer Y en el camino va a haber a lo mejor errores Y voy aprendiendo, ¿no? En todo momento estoy todo el tiempo aprendiendo Bueno, ¿eh? Estamos viendo el tema de inteligencia emocional para los que se van conectando apenas, eh, ahorita Y estamos viendo los hábitos que deben tener, eh, y empezar a hacer una introspección sobre cuáles son los que tengo y los que debo mejorar y los que debo ir trabajando Entonces poco a poco <coughs> voy tomando conciencia acerca de ello, ¿no? Bueno, eh... El sexto es eh, las personas con alta inteligencia emocional se cuidan y saben eh, lo que lo importante que es la salud en su vida ¿eh? Es decir una persona con eh, alta inteligencia emocional eh, sabe la importancia de dormir y descansar ¿eh? Eh, saben la importancia de hacer deporte, se alimentan eh, bien y, y si pueden, este, es, eh, evitan las carnes, evitan las este, toxinas en su organismo, evitan alcohol, evitan drogas, eh, eh, mantienen eh, eh, relaciones sanas, eh, se alejan de, de los problemas y de gente conflictiva, eh, buscan el bienestar. Eh, saben qué conductas les benefician y no dudan en hacerlas, saben a dónde les conduce tener apatía en sus vidas y no tener ilusión y no tener deseos, este. y son conscientes que solo tenemos, eh, pues, que tenemos este cuerpo en estos momentos y, y, como decían los griegos, ¿no? Pues mente sana en corpore sano, ¿no? Entonces... Pues una mente sana eh, en un cuerpo sano, porque realmente es muy difícil si tú vives en la inconsciencia y si tú vives en estados de enajenación mental, pues tú no estás este, conectado en, en todos tus cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual. Entonces, las personas con alta inteligencia emocional cuidarán su cuerpo, cuidarán su mente, cuidarán sus emociones, cuidarán su espíritu ¿eh? De esta forma integral, ¿eh? en todos los aspectos, ¿no? Eh, las personas con alta inteligencia emocional se enfocan siempre en lo positivo, aún en la adversidad. Esto es bien importante. Eh, no están en plan eh, de derrotismo, no se sienten derrotado no están... Eh, eh, ...en ningún momento decir... ...ay, me pasó esto y me pongo de víctima... ...la realidad es que... ...las personas altamente inteligentes... Eh, ...emocionalmente... ...son muy conscientes de su entorno... ...y no se centran... ...demasiado tiempo en lo negativo... ...ojo, no quiere decir que no les afecte... ¿eh? ...o sea... ...claro que puedo ver... ...que es algo... ...pero prefieren mantener el foco... ...en lo positivo de cada situación... ¿eh? O sea, prefiero mantener el foco y decir, este, a ver, ¿qué tengo que aprender en esta situación? ¿Para qué está pasando? ¿Para qué me está sucediendo esto? Eh, yo me rompí la pierna, bueno, ¿para qué? Eh, eh, ¿Qué es lo que me está diciendo el universo en estos momentos? Y no me puse en el drama, y no me puse a gritar, y no me puse... Eh, ¿Por qué a mí...? O sea, realmente hay un aprendizaje, y efectivamente ha habido mucho aprendizaje. Entonces, realmente... Cuando tú empiezas a ver el lado positivo, ¿eh? toda situación adversa también tiene bendiciones escondidas y también te deja muchas cosas positivas si tú aprendes a ver el otro lado. ¿eh? Entonces hay que saber voltear estas situaciones, ¿no? Entonces las personas, este, eh, aun cuando tengan, tengan problemas, porque los problemas existen como parte del ser humano y como parte integral de las experiencias de vida pero eh, pueden darle la vuelta con mayor facilidad y entonces practican la disociación y ven la situación desde distintos puntos de vista para encontrar una solución. A ver, ¿qué tengo que ver por acá o qué podría ser por allá? Eh, cada problema son oportunidades. Entonces, finalmente, a mí no me gusta la palabra problema porque finalmente la palabra problema encasilla, mientras que la palabra oportunidad me da una amplitud de giro que me permite ver montones de opciones, entonces cualquier situación ¿eh? me va a dejar un aprendizaje si yo estoy decidido a verlo, ¿eh? entonces busco lo positivo y entonces las personas con, con una inteligencia emocional alta eh, no se hunden en los problemas, sino que ponen todas sus energías en aquello que pueden hacer para resolver la situación y a que y ponen todo para ver hacer aquello que sí depende de ellos y aquello que sí tienen bajo control y ante toda dificultad existe algo positivo siempre siempre siempre siempre trae todo lo bueno trae eh, todo lo negativo trae también algo bueno entonces solamente hay que cambiar paradigmas no es realmente eh, el, lo que hay que ver eh, bien, eh, la otra condición y otro este, hábito de las personas con alta inteligencia emocional Es que saben rodearse de gente alegre y con buenas vibras Y, y dime con quién andas y pues te diré quién eres, como bien dice el refrán, ¿no? Es algo que tienen claro las personas con alta inteligencia emocional. Por eso se relacionan con gente alegre, gente este, que tiene sueños afines este, a los suyos, con personas optimistas que tienen energía positiva, que saben dar, que son generosos, que son abundantes y se alejan de personas tóxicas, de vampiros energéticos que solo quieren arrastrarlos a su visión triste y deprimente de la vida e inconsciente. ¿Eh? Al tener buenas vibraciones y rodearse de gente positiva Ven el mundo desde una perspectiva muchísimo más sana Y eh, favorece con ello tremendamente la creatividad ¿Por qué? Porque viven en estado de inspiración constante Y esto es un estado de eh, con conexión con el espíritu ¿no? Entonces se vuelven muchísimo más creativos Se vuelven muchísimo más conscientes ¿Eh? Y saben proyectarlo a todas partes, ¿no? Entonces suelen relacionarse con personas que sean buenas influencias y que les llenen y que les este, aporten, que sean nutritivas, ¿eh? Son personas nutritivas, ¿eh? eh bueno, eh, otro aspecto fundamental es que las personas con alta inteligencia emocional definen su asertividad. Una persona asertiva sabe poner límites y sabe decir no. ¿eh? Entonces, sabe eh, decir que no y es un paso eh, de gigante eh, en la vida si quieres aspirar a tener alta inteligencia emocional. Muchos de los graves problemas que tenemos en nuestra vida, en relaciones, eh, con parejas, con hijos, este, en el trabajo, es que la gente no sabe decir no. Es que no se moleste, no se vaya a enojar, eh, no se vaya a sentir el otro mal. Entonces, para que el otro no se sienta mal, resulta que el que me acabo sintiendo mal soy yo. Y eh, realmente esto genera eh, grandes problemas. Porque a todo voy dando permiso, en todo voy siendo permisivo y no pongo límites. Y entonces llega un momento en que el día que reviento, exploto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo concesión a todos y a todo. A veces hasta la gente pasa por principios, eh, por sus propios principios, por pisotear sus propios principios, por pisotear sus propios valores, por no ponerle límites al otro. Entonces, eh, cuando tú tienes un, una este, autoestima fuerte y una alta inteligencia emocional, eh, sabes poner los límites... Cuando es necesario y defiendes tus valores ante todo y ante todos. La asertividad es saber decir aquello que sientes y quieres, respetando tus derechos y los de los demás. ¿Mm? Pero bien clarito, lo primero que tienes que tener muy claro, eres tú qué quieres y hacia dónde vas. ¿eh? Para saber en dónde poner límites, ¿no? Entonces, es fundamental... Pues bueno, amigos, espero que eh, les haya gustado este tema. Vamos a seguir con la segunda parte. Te pido que te mantengas en la frecuencia más elevada del amor ¿eh? y que mandes mucho amor a todos los que te rodean, a todos los seres en el planeta Tierra y al planeta Tierra. ¿Mm? Bendiciones infinitas. Nos amo. Bye.